A veces no alcanza a contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas, a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. A veces no es suficiente contener aplicaciones con inteligencia artificial, sino darnos cuenta de cómo contener con inteligencia emocional en OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE. 50 años junto a vos a lo largo de tu vida.